de la Junta de Coalición Política en el Congreso de Tamaulipas. Eh, en relación, diputado, a eh, esta aprobación que hizo el cabildo de Reynosa el día el día de ayer sobre eh, la posible o el posible cobro sobre la basura de tres sumas hasta siete diarios, así entendí yo. Eh, y si lo traducimos a pesos, estamos hablando de una cantidad. Pues muy importante. Elable diaria para los pequeños negocios. Sí, sabemos que luego sería tendría que ser aprobada por el Congreso, por supuesto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, entiendo que es una propuesta del nuevo presupuesto para el 2022 que está proyectando el municipio. Este llegado ya una una vez llegado a esta propuesta sobre el presupuesto de ingresos para el 2022 revisaríamos nosotros. Esta propuesta bajo la lupa que la Cuarta Transformación ha estado llevando siempre en este tipo de políticas. No aumentos de impuestos y no impuestos nuevos. Son dos, dos rubros que el presidente de la República, la Cuarta Transformación, pegado a la ley de austeridad, ha demostrado que se puede hacer mucho con poco. Yo más bien la convocatoria a este tipo de presupuestos en el Estado de todos los alcaldes es que busquen cómo eficientar los recursos que tienen. Sabemos nosotros que hay a veces el desperdicio de mucho dinero o la pérdida de dinero en otras actividades que no abonan el tema de, de la productividad de una ciudad. Entonces yo recomiendo más que nada en este caso que nos apeguemos a los principios, porque esa será una regla con la que el Congreso Estatal medirá este tipo de iniciativas. Entonces, no a impuestos nuevos, como lo ha hecho el presidente de la República, y no al aumento de impuestos, para que podamos, ahora sí, en atención a la, a la, a la austeridad, poder ser más eficientes en el ejercicio de los recursos. En base a esto pues hay mucha probabilidad entonces de que no, no se apruebe en el Congreso. Tendré que tener mayores elementos, yo quiero dar, quiero dar margen a, este, como dice, el beneficio de la duda, quisiera ver que, revisarlo por supuesto que ya hay comisiones, habrá un grupo especialmente dedicado al tema de, los, de planeación y financiamiento eh, planeación financiera, perdón que podrá ayudarnos a hacer un análisis de Gracias